A ver, les voy a compartir algo muy, muy, muy chistoso. Eh, compré un Caddy y un cubo de Rubik, entre otras cosas, y pedí una memory card para mi PlayStation 2. ¿Por qué? Porque pues, me hace falta una memory card para la PlayStation 2 porque la que tenía me la robaron. Yo solo quiero compartirles el embalaje tan ridículo en la que viene una bendita memory card, weón. O sea, no, no entiendo en qué cabeza ¿Por qué? <risa> a ver, corto, corto, corto, corto, corto, corto, corto. ¿Sí si abre, no abre, corto más, corto más, corto más, corto más. Es que es demasiado, o sea, uno cómo abre una vaina de estas. Marika, llevo dos minutos acá haciéndome el bobo y no llego a ningún lado, no llego a ningún lado. ¿Sí se acuerdan que en el colegio había gente que llevaba como colbón y ese colbón tenía como un olor a culo? Bueno, así huele esta mierda en este momento. Marica, qué putas. <risa> ¡Ah! ¡Parse! O sea, ¿qué? ¿En serio? O sea, miren. Eso viene hasta... Viene todo hasta, mira, hasta maltratado y todo. No, Marica, tanta, tanta, tanta vaina. Para esto, como si esto fuera que no, no, no es justo. Pero bueno, al menos llegó. Es una memoria para Play 2, no tiene mucha ciencia. Simplemente quería mostrarle lo ridículo que era el embalaje de esta vaina. ¿Y esto qué es? ¿Stickers? Viene con stickers, tan bonito. Ay, mi lenito tan bonito. Es verde.